a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un montaje de diamantes y míticos cazados en la reserva africana de Buronga Sabana. Y sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos resaltado a un new nivel 5 en rojo, va corriendo, cogemos el 3006, disparamos una vez, se nos dispara y disparamos a Y ahora vamos a, a recoger a nuestro new. Vamos a hacer la perrete que lo busque. ¡Busca perrete! estamos andando y lo hemos visto entre el follaje lo he marcado y me he dicho venga vamos a por él que esa es una buena pieza ya vemos ahí el contorno hacia perrete nos está nos está reclamando vamos a ver un diamante 39 puntos la verdad que es un animal bonito aunque no es de los que más me gustan a mí aunque hay que reconocer que es una bonita pieza de caza y queda muy bien en el salón de trofeos Os voy a poner el mapa veis aquí arriba del todo en el lago junto al, al puesto y vamos a seguir avanzando a ver si encontramos otro animal para hacer un, un bonito la vamos a decir para rete que se venga con nosotros vamos a seguir avanzando aquí entre entre el follaje Vamos a mirar con los prismáticos, pero con tanta vegetación, no veo nada. Vemos a bien las colinas. No vemos nada y nos iremos hacia abajo a ver si encontramos algún algún búfalo cafre. Y continuamos la caza. Hemos avanzado un poquito más. Vamos a mirar. A ver si, mira, ahí tenemos un cudo, una hembra, otro... vamos a mirar por aquí más mira ahí va otra hembra, otra hembra un nivel 4 están un poquito largos mira ahí tenemos un nivel 5 acostado está bastante largo así que vamos a, a avanzar un poquito para tener mejor distancia lo seguimos marcando me lo voy a jugar con un tiro largo que el 30-06 tiene un tiro muy tenso Vamos a ver, apuntamos, bueno, se nos cabece el arma, respiramos, no, no se nos cabece ahí, venga, disparamos, le hemos impactado, sale corriendo el animal, se nos queda ahí y ha sido, ya, ya está batido, ya está batido, vemos como otra hembra que estaba al lado ha salido corriendo y ahora vamos a, a recuperar a nuestro kudu a ver qué puntuación nos, nos arroja. La carrera que nos vamos a dar, las femininas, se nos van a poner las pulsaciones muy altas, pero bueno, no nos importa, puesto que los animales que teníamos allí, el, el rebaño que había de, de Kudus, tanto de hembras como el macho nivel 5, seguramente han salido todas corriendo. Ya vemos ahí la presión energética que se nos va poniendo en el, en el GPS, y vemos también cómo nos va subiendo la las pulsaciones veis que el corazón empieza a ya parpadear y ya mismo se nos pondrá rojo y nos indicará que tenemos demasiadas pulsaciones y a la hora de tener que hacer un lance no sería muy muy complicado pero bueno vamos corriendo para recoger a nuestro animal ya, ya, está, ya, ya se nos está poniendo rojo la verdad es que había había un disparo muy largo 200 y pico metros, casi 300 Ahora cuando cojamos a nuestro animal lo, lo veremos Y saldremos de duda Vamos a hacer a Perrete que lo busque Aunque estamos un poquito largo no, no, no lo encuentra, no encuentra la sangre Avanzaremos más y ahora luego intentaremos otra vez que lo encuentre A ver si ahora lo encuentra Vamos Perrete, búscamelo vamos a lo que estaba un poquito bajo que se le baja enseguida la, la amistad no, sigue sin encontrar el, el rastro pero bueno no vamos a guiarme tanto por el sistema tradicional con nuestro gps ahí vemos la, la ubicación vemos aquí el descansadero que tenían la zona de, de hábitat vamos a decir lo que lo busque pero la no, perrete está está bien bajo parece que ya ya está encontrando el rastro si sí, se sí, ha encontrado, lo está siguiendo tenemos nosotros ya allí el, el contorno hacia de las pistas de donde estaba nuestro nuestro cubo menor y vamos a ver si lo si lo localizamos ya lo vemos ahí lo vemos aquí y vamos a ver qué, qué animal es You've got the cells. un diamante 42,50 ha a 297 metros casi 300 la verdad es que tiene una, una cuerna preciosa así que vamos a, a disecarlo y ahora pone el mapa donde donde ha sido batido veis al ladito de, de donde ha batido el ñu y continuamos nos hemos venido a la zona de búfalos y tenemos un un legendario, cogemos nuestro 300, apuntamos y disparamos, aunque se nos ha girado un poquito no sé si le hemos dado bien o no, era un animal me parece que era, que era rojizo o, o pardo o marrón, ahora lo, lo veremos cuando, cuando lleguemos, ya vemos que ha, ha sido batido. Así que le hemos dado en, en órgano vital. Yo pensé que igual le habíamos dado a la cabeza porque en el momento de dispararse se giró. No, pero hemos visto el sangrado, un órgano vital. Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja nuestro cafre. Un diamante, 153 153,10. Efectivamente es pardo, pero es casi rojizo, pero bueno. La verdad que es una capa especial, un pelo bonito. Vamos a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veáis dónde... Donde ha sido batido ¿Veis? Aquí en la zona de, de búfalos Hemos venido del puesto andando Y hemos encontrado esta preciosidad Vamos a a Perrete. Vamos a ver siéntate un poquito Que está muy bajito Que te dé algo Vamos a ver Una galletita Muy bien campeón Y ya que has comido Vamos a continuar con la caza He escuchado la llamada de apareamiento de una gacela, que está muy cerquita. Vamos a ver si, si soy capaz de localizarla. Vamos a mirar. Mira, sí, ahí está, ahí está. Vamos a ver el contorno. Mira, un nivel 5, media. Vamos a coger el soloki que está muy cerquita. apuntamos y disparamos. Abatido. Yo creo que le hemos dado en el corazón o doble pulmón. Y vamos a decir a PRT que que lo busque. Ya sale como con una salación a buscar nuestra gacela. Vamos despacito por subir a algún otro animal. Bueno, ya la vamos a correr un poco, sí, porque ya, ya lo tenemos ahí. Y si hay alguno haremos otro lance. Vamos a ver. Un diamante 112,90 Madre mía, qué preciosidad, qué cuerna tiene así cerradita y ahora os voy a poner el mapa donde ha sido cazado a ver si en esta zona de aquí de los lagos centrales y bueno, vamos a seguir continuando con la caza aquí en, en la sabana vemos huellas en la vegetación vamos a continuar, mira ahí tenemos un facoquero no tenemos ángulo, vamos a movernos Esté comiendo, tranquilito que se nos ponga atento a atentos, todos los ruidos Cogemos y disparamos. Abatido. Abatido ya. Y vamos a, a recoger a nuestro, a nuestro animal. carrete ya sale como como una bala. Recargamos nuestro 30-06 Y vamos a, a ver qué puntuación nos arroja nuestro facoquero Ya nos está llamando carrete. Un diamante, 63 puntos, un rojizo. Muy bonito, la verdad, que tiene unos colmillos preciosos. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido ¿Veis aquí en el, en el lago este que tenemos a, a la izquierda, en el lago central? hay solo ave facoqueros individualmente. Y vamos a elogiar la tarjeta y continuamos la capa. Estamos llegando al lago. Vemos ahí un grupo de, de orices. Son hembras hay una que tiene, la mira que cuna tiene, es un nivel 5 media, vamos a ver, vamos a acercarnos hasta la orilla para hacer el lance, no es fácil encontrar los los orígenes nivel 5, apuntamos y disparamos con el 300, le hemos dado en todo el corazón, disparamos a la otra, y vamos a por ello. Como os decía, no es fácil encontrar los orices nivel 5. yo los que he encontrado normalmente son troll. El orice nivel 4 hembra suele dar más, más puntuación y tiene más opciones de diamante que, que con el orice nivel 5. Pero sé que algunos 5 si, si dan diamantes aunque la puntuación no, no es muy alta. Vamos a darnos la carrerita a lo largo de la orilla para poder cruzar al al otro sitio puesto que si intentáramos cruzar por, por medio del agua nos nos robaríamos y seríamos derribados esto no es como como el leyton que hay algunos lagos que sí se puede cruzar por el medio pero aquí en áfrica no, no tenemos esa opción así que vamos por toda la orilla ya ves como las pulsaciones se nos ponen al máximo se nos va a poner el corazón rojo vamos a tirar perrete que lo busque aunque quizás estemos un poquito lejos no lo sé a ver, no, no encuentra nada PRT y, y le acaba de bajar la, la amistad Pero vemos ya por el GPS que estamos muy cerquita Así que vamos a a decirle que lo busco otra vez Ya está encontrando el rastro Vamos allá andando Puesto que todos los que había allí han, han salido huyendo Ya sale PRT corriendo Iba Se ha acercado primero al otro que, Creo que era un, un nivel 3 Una hembra Vamos a ver Efectivamente Una hembra, una plata Y ahora vamos a, a recoger nuestro nivel 5 Vamos a la a parrete Para que le suba la, la amistad Ya estamos llegando Madre mía qué longitud de cuernas Vamos a hacer una fotito Vamos a, a ver si nos agachamos nos tumbamos o como hacemos la foto Venga, sí, vamos a arrastrarnos un poquito para hacer una foto así madre mía que con la menta nos vamos a poner de pie para hacer otra de otro ángulo precioso el animal y ahora sí vamos a ver qué puntuación nos nos arroja un diamante vaya un diamante 341 con 70 un diamante pequeñito pero es un diamante macho que no, no es fácil de encontrar. Vamos a disecarlo y ahora os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. En el lago este que tenemos al sur del todo. Hemos ido de, dando la vuelta al lago y de orilla a orilla hemos hecho el lance. Y vamos a continuar con la caza. Enfrente tenemos un grupo de ñus. Están tranquilitos. Tenemos una hembra. Otra. Otra, vamos a mirar si hubiera alguno más por aquí Mira, ahí tenemos otro, mira, un, un nivel 5, un macho nivel 5 Cogemos el 30-06, apuntamos y disparamos Disparamos, y Sal, salen corriendo la hembras que teníamos al lado Y vamos a, a recoger, vemos cómo salen otros que estaban ahí detrás de los arbustos la verdad que sería un rebaño muy pequeño porque no escuchamos el, el estruendo de, de los ñus al correr pero sí lo, los hemos visto como salen huyendo y vamos a verlo, un diamante un diamante con 38,50 diamante medio, precioso y ahora os voy a poner el, el mapa para que veáis dónde ha sido abatido también aquí en la zona sur relativamente cerca de donde abatí el orice y continuamos hemos llegado a lo alto de la colina vamos a mirar a ver si viéramos algún animal allí a lo lejos entre la vegetación no vemos nada por aquí mira ahí tenemos un león vamos a ver mira un mítico un mítico está muy a distancia calibramos a 150 metros apuntamos y disparamos Abatido. yo creo que le, le ha impactado en el corazón ahora lo veremos cuando cuando lleguemos la verdad que, que el 300 a 150 metros no falla, es un, un arma un arma buenísima. En disparos largos también, aunque no tiene la precisión del 30-06, pero sí tiene la, la potencia para abatir animales grandes. Vamos a tirar al perrete que lo busque. Vamos a mirar por el camino, a ver si hubiera algún otro animal. Perri el perrete no lo ha encontrado, estamos todavía un poquito largos. Vamos a acercarnos más. Vamos a decir otra vez que lo, que lo busque. Venga, perrete, búscamelo. A ver si sale, ya sale corriendo, ya sale corriendo perrete. Y ahora empezará a gruñir porque en cuanto se acerca un, a un león, empieza a gruñir. La verdad es que perrete bueno que gruña cuando estamos aquí entre las hierbas altas. Subirá un león porque nos avisa, aunque no lo veamos. Ya nos está reclamando. Ahí diciendo, ya lo ha encontrado, vente para acá. Vamos corriendo a recoger a nuestro guión mítico, a ver la puntuación que no que nos arroja seguramente sea sea un oro. Vamos a ver. Efectivamente un oro, 47 con 10, impacto en el corazón, veis que le, le, hemos, le hemos tocado el corazón y el pulmón. Así que vamos a, a guardar a nuestro. a disecarlo, no vamos a guardarlo, vamos a guardarlo.